Mi nombre es Irene Blanco, soy directora de Casa de la Mujer y en este 8M estamos acá como para visibilizar la lucha de los derechos de las mujeres para que podamos tener igualdad, para que todos los días pueda verse esa igualdad que se busca y podamos dejar de estar oprimidas bajo el sistema patriarcal que es el machismo y que en su máxima expresión de violencia las mujeres pierden la vida que lo que conocemos con un femicidio. Uh -huh. Por eso la convocatoria es entrelazar nuestras manos y poder ser las voces de las que ya no están y por las que estamos, porque las mujeres vivas nos queremos. Queremos esos derechos todos los días porque son derechos humanos, porque somos personas. Bueno, yo soy Odila Casela, soy la directora de Derechos Humanos del municipio de Burlingame. Y estamos acá acompañando a la directora de políticas de género del municipio que hacen un trabajo importantísimo en la comunidad visibilizando todo lo que le pasa a las mujeres este, promoviendo talleres y actividades justamente y contención a las mujeres que sufren violencia. Así que bueno, estamos acá acompañando, vamos a... Vamos a a ir con ellas, eh, a recorrer en la marcha esta que se va a hacer. Así que, bueno, más que nada eso. Nosotras mujeres que fuimos víctimas durante la dictadura, que conocemos bien cuál ha sido la violencia contra la mujer en esa época, que ha sido terrible, así que eh, más que nunca estamos acá. Porque me parece fundamental que acá en nuestro lugar, que es Urlingham, podamos expresarnos como mujeres y hacer visibles las diferencias que se fueron armando históricamente y que, como son culturales, se pueden transformar para tener una sociedad más justa, más igualitaria, con menos violencia en todos los niveles, no solo la física, sino la económica. Eh, hoy por hoy, la, la mujer es la más afectada con los ajustes, con los tarifazos, en la casa tiene que hacer magia que no alcanza, entonces está bueno estar acá con otras mujeres de acá de Burlingham, marchar y hacernos ver, conocer y que el barrio, que Hurlingham, que, que los vecinos, las vecinas eh, puedan ir dándose cuenta que es importante acompañar esta lucha de las mujeres. Gracias. Dale, buenas tardes, mi nombre es Leticia y bueno, estamos acá en el Día de la Mujer convocadas todas, Unidas, este, porque tenemos igualdad de derechos y me parece que eso está muy bueno cuando antes la mujer no tenía derecho a nada y, y era una mujer sumisa, ama de casa que no, que no se la veía hoy la mujer de hoy sale a trabajar, cría hijos y también es ama de casa eh, por la igualdad de derechos, así de sencillo Muchas gracias Bueno, me llamo Bordananzi estoy aquí por el, el Día de la Mujer en la cual eh, estamos representando a todas eh, es un día muy importante mundial eh, también voy a hacer alusión a, a Eva Perón porque la verdad que ella fue la que inició eh, todo el camino en la cual hoy nosotros tenemos muchos derechos y la verdad eh, para nosotros es un orgullo nada más. Mi nombre es Susana del Valle Pérez, estoy acá en defensa de las mujeres porque tenemos que aprender a defendernos, cada vez hay más muerte y eso no debe ser el hecho es que el hombre no acepta, que no quiere ser más golpeada y hay que defender sus derechos, por eso estoy aquí porque viva nos queremos ni una menos. Buenas tardes mi nombre es Delia Crasca y estoy acá porque considero que el silencio es la mejor forma de darles lugar a que nos sigan oprimiendo. Mi nombre es Andrea Doña y creo que es muy importante que estemos acá porque juntas podemos lograr un montón, Juntos todos podemos lograr un montón. No tenemos que menospreciar el poder que tenemos como pueblo y como tribu, así que hay que seguir adelante siempre luchando juntos. Eh, buenas tardes, eh, mi nombre es Marta, este, estoy acá porque hoy es el Día Internacional de Nuestros Derechos, en el cual este, queremos la igualdad de oportunidades y acá en Urlingan este, la mujer Lugar, que es la Dirección de Políticas de Género. ¿Algo más que quieras decir? No, no Soy Graciela, eh, es importante desde mi punto de vista como adulta, mujer adulta, apoyar y acompañar a toda esta juventud que viene cambiándole la cabeza a los adultos, a las mujeres, a los hombres, a todos los que nos hemos criado con la cultura mochista, sin libertad, sin opinión, eh, defendiendo los principios, los derechos, el trabajo, y sobre todo el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra vida. Soy Paula Sánchez, eh, soy profesora y por eso estoy acá, por mí y por mis alumnas, para luchar por todos los derechos de ellas y tanto los míos. ¿Por qué considera que es importante que vengan también muchas mujeres, más las movilizaciones que se hacen habitualmente, tanto en Urlingan como en Capital Federal? Porque las mujeres hemos oprimidas mucho tiempo y es necesario que pongamos la voz y nos escuchen. Estamos presentes y tenemos los mismos derechos que los hombres. Es necesario que nos escuchen y, nos, y podamos cumplir eh, nuestros derechos. Por eso en realidad eh, mi lucha no viene solamente por mí, sino por muchas chicas que no tienen la voz hoy por hoy. Muchas gracias. No ¿sí? de nada.